Hola, buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Hola, ¿qué tal? Después de estas semanas espero que estéis muy bien y bueno, hoy venimos con un tema que yo creo que a la mayoría de la gente que lo vaya a ver le va a encantar porque vamos a hablar de cómo hemos ido sufrir, bueno, cómo hemos ido transitando nuestra transformación desde que nos encontrábamos en un nivel de conciencia un poquito más bajo y cómo hemos ido avanzando, transitando, haciendo cada uno nuestros ejercicios y, y eligiendo esas herramientas, esos libros, esos maestros que, son, que nos han ido ayudando a ir eh, dando esos pasos hacia adelante para ser quienes somos hoy en día con nuestro nivel de conciencia y cómo vemos hacia adelante, ¿no? Como esa vista de pájaro de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y bueno, José ha preparado aquí. Un, una guía que va a empezar él contando un poquito cuál ha sido su experiencia y qué herramientas, libros o técnicas ha utilizado para ir elevando su nivel de conciencia Todo tuyo, José. Muy bien, pues vamos voy a compartir pantalla y... guión, es la crisis es la puerta para atravesar al equilibrio Bueno, yo tengo que decir desde mi experiencia personal que la crisis fue efectivamente el punto de inflexión ¿no? de, de mi reprogramación ¿no? de mi comienzo de reprogramación a muchos niveles y bueno y al fin y al cabo la crisis fue lo que me llevó a eso ¿no? a, a, a iniciar un cambio total en mi vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, he hecho un guión de para mí los puntos y los momentos, para mí importantes en todo este proceso. Y bueno, eh, yo comencé a darme cuenta que, bueno, que algo ocurría, ¿no? Algo ya internamente me estaba diciendo que algo, algo no iba bien, algo se, se estaba desajustando ya a un nivel que era insoportable en mi vida, ¿no? Porque bueno, yo tenía como todo el mundo, bueno, pues su vida, sus relaciones sociales, es decir, que más o menos todo controlado hasta donde se puede controlar, y... pero había algo que eh, mi forma de expresarme, eh, mis palabras ya me empezaban a sonar huecas cuando hablaba con, otro, con, bueno, con otras personas, con otros seres, mis mensajes no llegaban a ningún sitio, por lo tanto, bueno, era una comunicación sin respuesta real ¿no? al entorno, ¿no? y entonces empecé, empecé a sentir una, una especie de desconexión interna, ¿no? Esto que, bueno, eh, bueno eh, esto también estaría eh, visto desde lo que es el punto mm, eh, del feedback, ¿no? La importancia que hay de sentir cómo nos comunicamos con lo que nos rodea y hay una respuesta, ¿no?, de ese entorno hacia lo que nosotros queremos comunicar o expresar, ¿no? Es decir, hay una conexión con todo lo que a nivel energético, a nivel lingüístico, a nivel de frecuencia, y vibración, ¿no? con todo lo que nos rodea. Entonces, si no existe ese feedback, realmente no hay una sensación de estar conectado ¿no? a, a toda esta energía que fluye a nuestro alrededor. Eh, ¿Esto qué me llevó? Bueno, pues dentro de unos factores añadidos a nivel personal, que tampoco es el momento aquí ahora de, de contarlo, me llevó a una predisposición, por supuesto, al cambio. Eh, toda esta situación mía me llevó a ese cambio. ¿no? Eh, lo siguiente que sentí fue un estado de pérdida de control. Total. Ante el planteamiento que esta vida dentro de este sistema se nos propone, bueno, pues yo sentí un estado de pérdida, de control total. Y esa pérdida de control me fue llevando progresivamente a vivir una emergencia espiritual. Y bueno, aquí hago relación a un libro importantísimo en ese momento de mi vida, que está escrito por Stanislas Groff, que es La, tormento La tormentosa búsqueda del ser. Este libro para mí fue bueno, una bendición porque me hizo entender que todos somos iguales ¿no? en esta existencia, en esta realidad. Todos tenemos las mismas necesidades y todo en algún momento tenemos que pasar por ese momento de cambio, que claro, que en otras culturas se hace eh, de otra manera, ¿no? es decir, esa, ese, ese cambio de, de niño-adolescente ya, a, bueno, adulto, se le llama, bueno, pues, momentos transformadores, se hacen rituales, eh, se pasan por muchas pruebas, pero aquí ya en esta sociedad en la que vivimos, pues claro, es decir, aquí nos viene mmm, como un shock total, ¿no? A un nivel psíquico, físico, energético, y entonces este libro me hizo entender que todo en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por ahí, ¿no? Y es el tren ese que pasa y que, bueno, si nos subimos nos puede llevar a una liberación total, ¿no? Es decir, o por lo menos nos puede llevar a entender lo que o a buscar lo que, lo que realmente somos, porque al final es una búsqueda necesaria, ¿no? El conocernos nosotros mismos, ¿no? Y, bueno, y, y por lo menos dedicar el tiempo y la energía que se necesita ya a lo que es puesta con la atención correcta en esa búsqueda, ¿no? De cada uno, ¿no? Porque si no, al final, bueno, supongo que la sensación puede llegar a ser, no sé, ¿no? Muy, muy desequilibrante, ¿no? Si no, no encontramos... Eh, esa iniciativa de buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Puede ser una vida vacía, ¿no? A muchos niveles. Entonces, bueno, eh, básicamente, después de, de pasar por un proceso muy difícil, ¿no? Dentro de esa emergencia espiritual en la que se necesita tener tiempo, ahí entiendes que lo más valioso es el tiempo que tú te dedicas a ti mismo realmente, un tiempo de calidad parar eh, el ritmo que llevamos de locura a muchísimos niveles, de, de no conectar con nosotros mismos, de no escucharnos, de no sentir ni apreciar ese silencio interno que es el que nos va a llevar a, a, a entender eh, esta realidad y a, y a conocernos nosotros mismos, tan, ese silencio interno tan necesario. Pues Entonces, bueno... Eh, pasé por una emergencia espiritual que se llama, pero que a través del libro este que os acabo de señalar antes, eh, me di cuenta de que es algo por lo que todos vamos a pasar en algún momento en nuestra vida. Entonces, eso me ayudó muchísimo, porque claro, eh, yo no lo estaba pasando nada bien, pero nada, nada bien. Y eso me ayudó muchísimo, a tener esa paciencia, esa calma, a dedicarme mi tiempo a dejar de lado ciertas cosas que no me estaban beneficiando en ese momento de mi vida y a centrarme más en lo que realmente me podía ayudar ¿no? a, a otra vez a, a superar ¿no? eh, esa crisis con ¿no? la que estaba pasando interna. Entonces, bueno, pues ahí tuve un tiempo de reflexión y de reprogramación mental a muchísimos niveles. O sea, me tuve que rehacer casi totalmente como ser. Eh, de, de, fue como quemar en la casa completamente y volver a hacerla de los cimientos, ¿no? Algo así, ¿no? Fue una sensación así. Y bueno, eh, en esa vuelta a, a volver a, a rehacerme, eh, entró el tema de, de la comunicación, de, del uso de mis palabras. Me di cuenta de que también ahí había habido un cambio total. Empecé a dejar de utilizar ciertas palabras, empecé a prestar muchísima atención y a observar el efecto de ciertas palabras en mi entorno, en mi vida. Y, y bueno, fue el, el cambio a muchísimos niveles, por supuesto, energético y bueno, y muchos tipos, ¿no? Es decir, eh, eh, ahí tuve una sensibilidad también eh, con todo lo que me rodeaba, empecé a sentir la energía de otros seres, eh, podía saber cómo se encontraban, eh, cosa que antes no, no, no, la, no la percibía con esa claridad. Eh, por lo tanto, bueno, pues empecé a tener una empatía, por supuesto, eh, mucho más desarrollada, una, una forma de comunicarme mucho más directa, eh, entender lo que es realmente ofrecerte. Para darle a, a otro ser, ¿no? Es decir, lo que tú puedas aportarle para ayudarle en todo, es decir, estar ahí, ¿no? Presente, ¿no? En todo momento. Y ya a partir de ese momento, claro, para mí el presente fue ya algo importantísimo, ¿no? Entenderlo tal cual era. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, pues que eh, en esta reprogramación, reprogramación mental, el lenguaje, la comunicación tuvo un papel, vamos, importantísimo. Entonces yo empecé a ser muy consciente de palabras que ya no quería utilizar más o que cuando la utilizaba la utilizaba muy conscientemente para que tuvieran un efecto concreto y eso empezó a mejorar mmm, mis relaciones a muchísimos niveles, me sentí mucho más seguro y, y, y todo empezó a mejorar. ¿no? ¿Cuál fue una de, la, de las grandes consignas? que en ese momento me llegó con claridad, no mentir, dejar de mentir. Así fue. Es decir, fue todo un proceso que me fue llevando una cosa a la otra, ¿no? Porque claro, yo me mentía mucho a mí mismo y mentía todo lo que me rodeaba. Y eso me hacía mm, sufrir, básicamente, mucho, ¿no? Porque no era coherente con mi vida. Y entonces, bueno, todo fue un poco, todo fue un poco así, de la mano, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Aquí he puesto, pues bueno, eh, la portada de un disco de un grupo que me encanta, Hacienda Foundation, eh, porque bueno, esta canción para mí fue también en ese momento muy importante, New Way, New Life, no, nuevo camino, nueva vida, porque es verdad, cuando, cuando hay un cambio y cuando hay un, una necesidad de, de limpieza a muchos niveles y de volver a rehacernos y de buscarnos a nosotros mismos, es decir, es como que buscamos un camino nuevo en nuestra vida. Y no hay que tenerle miedo, por supuesto, ¿no? Porque un nuevo camino significa una nueva vida, una nueva oportunidad, ¿no? Y bueno, y aquí también he puesto el Free Yourself, <ríe> también de otro grupo de Chemical que al fin y al cabo es Libérate, ¿no? Todo vino, todo vino eh, en este, digamos, en este proceso, todo vino... Eh, paso por paso, como yo lo sentí en ese momento, ¿no? Es decir, fue llegando cada cosa en su momento, ¿no? Tal cual, bueno, pues, eh, como he dicho antes, el lenguaje y la comunicación empezó a ser real, pero ya desde una verdad interna, ¿no? Es decir, yo lo sentía así, ¿no? El lenguaje y la comunicación como algo que había cambiado totalmente, ¿no? Y yo tenía eh, conciencia ya del efecto que tenía, ¿no? De ahí viene un poco el tema de la programación neurolingüística, ¿no? el observar y el ser totalmente conscientes de la potencia que tiene el lenguaje y la comunicación en nuestra vida. Podemos cambiar simplemente con, con cambiar una expresión, un tono, es decir, eso conlleva por supuesto una vibración, una frecuencia en la forma de lanzarlo, pero podemos cambiar una situación de forma radical. O podemos hacer la amena, o podemos eh, sentir eh, alegría ¿no? en una situación ¿no? con, con otros seres. Simplemente en la forma de expresarnos. Entonces, claro, todo está ahí, ¿no? En ese nivel de conciencia que vamos mm, interiorizando y vamos eh, proyectando también ¿no? en ese cambio que va ocurriendo en nosotros. ¿no? Entonces, bueno, voy a. Después de esta gran <risa> introducción, eh, que me he lanzado, pues voy a dejar ya que, que entren eh, Raquel, bueno, que entre Raquel, Dan, eh, y vayan ellos también exponiendo un poco eh, su, su punto de vista de todo esto, ¿no? Y cómo ha sido su experiencia también, ¿no? A este nivel, ¿no? De cambio y de, y de nueva iniciación, ¿no? De camino. Sí, yo he apuntado aquí algunas cosas cuando ibas hablando, y la verdad es que cuántos seres necesitan pasar por una pérdida de control para ser conscientes de que somos algo más de lo que creemos en un principio, de lo que nos han hecho creer en un principio. Sí. No todo el mundo tiene que pasar por, por esa desconexión total o una depresión o, o una crisis existencial profunda, pero sí que es verdad que la gran mayoría de... De esos saltos cuánticos que puede dar un ser, suceden cuando te ponen al límite, llegas a tocar fondo y entonces utilizas tus pies para impulsarte y ese tocar fondo es ese punto de ese punto de, de, de inflexión, no me salía la palabra, ese punto de inflexión para empezar a hacerte preguntas inteligentes empezar a hacerte preguntas de qué estoy haciendo a lo mejor con mi vida para qué estoy aquí esto tiene que tener otro sentido y, y bueno pues eh, yo y sobre, y, y sobre eh, todo el silencio Raquel, el silencio claro, cuando entra en esa crisis no de, de, de el aislamiento el de quedarse. emergencia porque al final es una emergencia espiritual y como he, he señalado en el libro este ahí se explica perfectamente todo el proceso de una emergencia espiritual, eh, entra también en un estado de silencio. Y eso es importantísimo, porque tenemos tanto ruido a nuestro alrededor, tanto ruido dentro de nosotros mismos, que es que no nos conocemos por ese motivo, simplemente porque no escuchamos nuestro silencio. Exacto, no nos damos permiso. Pues bueno, yo, mi trayectoria ha sido diferente... No he tenido que pasar por esas crisis tan existenciales, sin embargo, sí han sucedido eh, situaciones en mi vida que, que han hecho que efectivamente vaya haciéndome preguntas y vaya buscando, porque realmente nuestra alma sabe lo que tiene que hacer. Nuestra alma ya viene aquí con un plan, ¿vale?, y, y entonces ella sabe muy bien dónde tiene que ir buscando y se si van sucediendo las situaciones en nuestra vida para ver si realmente nosotros reaccionamos y vamos evolucionando y vamos aprendiendo ¿no? de esas tareas que nosotros mismos nos ponemos cuando queremos volver a tomar tierra como se suele, bueno, por lo menos como yo digo. En mi caso, fijaos, yo llevaba, siempre he sido una, un ser bastante positivo, sobre todo cuando tuvo, tuve la pérdida de mi padre joven y, y a mí ahí ya hubo algo que me hizo un clic de decir hay que aprovechar este momento porque de estar bien te vas y, y te vas y ya está y de momento no sabemos qué hay más allá, aunque sabemos que hay muchas cosas más allá. Y entonces a mí ese punto me, me sirvió para, para decir aquí tengo que aprovechar los momentos buenos ¿no? y, y esa mentalidad positiva que, que sé que me caracteriza, pues creo que ahí se acentuó un poco más. Sin embargo, me pasaba como, como tú has dicho. Yo pensaba una cosa, sentía otra y hacía otra completamente distinta. O sea, era una cosa, una incongruencia total. Sin embargo, sin llegar a sentir esa tensión, a lo mejor por esa positividad que puedo traer ya de, de conexión eh, divina, ¿no? porque mi alma ya viene con esa predisposición al pensamiento positivo, eh, pero sí lo sentía, sí me veía todas esas máscaras que, que nos vamos poniendo para defendernos, para protegernos, para que no nos hagan daño, y entonces... Eh, pues bueno, yo empecé con el tema de las terapias naturales y, y entonces ahí es como que se te abre un mundo un poco ajeno a lo que el, la mayoría de la sociedad, mmm, por el camino que la mayoría de la sociedad va, pues bueno, tú coges como un sendero, ¿no? Un sendero un poco más tortuoso en algunas situaciones porque no te lo ponen tan sencillo, pero sin embargo como lleno de, de, de muchos ramales que te, que, que te pueden abrir a otras experiencias y por ahí empecé y empecé a conocer la programación neurolingüística y bueno siempre cuando eres terapeuta lo que quieres es ayudar a otros no y nos olvidamos de nosotros mismos y, y hoy por hoy entiendo que jo, qué bien es cuando integras todo eso que has ido aprendiendo para ayudar a otros y que a lo mejor en un principio lo has hecho con ese fin pero toda esa información estaba ahí para ti estaba ahí para que tú realmente hicieras ese cambio pues bueno, yo empecé con programación neurolingüística justo porque, pues bueno, tengo, un, tengo dos niños, pues para ayudar. Yo creo que ayudaba a uno de mis niños, ¿no? Porque <ríe> justamente por ese lenguaje que utilizamos con, con todo el mundo, pero sobre todo cuando tenemos hijos, las mamás, somos ingeniero genético, pero vamos, multiplicado a la, a la potencia 10, lo, lo ponemos en potencia 10 del poder que tenemos sobre nuestros hijos, sin ser conscientes del poder que eso conlleva, ¿vale? Entonces, pues bueno, para ayudar a mi hijo empiezo a estudiar programación neurolingüística y ahí me doy cuenta del poder que tenemos aquí dentro, que es una máquina perfecta para nosotros y para otros cuando sabes utilizarlo adecuadamente, porque también puede ser una, un, una bomba, ¿no? Una bomba pero llena de, de, de, de, de todos los artefactos y de toda en la metralla que puedas meterle dentro. Y ahí empiezo a reconocer toda esta información, empiezo a tener técnicas que yo en un principio, efectivamente, las utilizaba con mis clientes y yo les decía, ven, que te voy a ayudar. Y tengo un punto de inflexión, que es cuando yo me vengo a vivir a Almería. Entonces yo ya había empezado a ver, a ver eh, cambios cuando yo actuaba de manera diferente. Ya no esperaba que los demás hiciesen los cambios, sino que yo empezaba a hacer los cambios. Bueno, entró en mi vida, eh, esta, esta película la habréis visto, o sea, os sonará, ¿no? El secreto, ¿no? Yo estaba también en un, ahí en un negocio multinivel y sabemos que siempre te imponen ahí el pensamiento positivo, las buenas ideas, el tú puedes, él es poderoso, pero se queda todo de boquilla. Por eso... Falta tanto, ¿no? Porque tenemos ahí el tenemos la información, pero no tenemos la sabiduría ni lo sabemos, porque lo sabemos cuando lo integramos, entonces cuando sabemos algo. De momento sabíamos la información, pero sin embargo, a mí algo me decía que todo eso de que puede ser todo mucho más sencillo, eso cuadraba mucho conmigo. O sea, aparte de que tienes que hacer, tienes que actuar, pero tienes que trabajar a otro nivel. Y, y entonces eh, llega Wayne Dyer también a mi vida, que para mí el libro de Wayne Dyer que me hizo uh, tener como un salto, un salto fue el de Tus zonas mágicas. No el de Tus zonas erróneas, que es el que la gran mayoría conoce, sino el de Tus zonas mágicas. Y ahí tuve como una claridad de, de, de, de, que, de eso de que somos seres espirituales Viviendo una experiencia física, no somos solamente seres físicos que vamos andando por aquí y por allá, tenemos unos sentimientos y tenemos unos pensamientos, sino que esto que vemos aquí es lo más chiquitito, por eso después empezó a cuadrarme todo. Bueno, y, y cuando yo estuve ahí en ese cambio antes de venir aquí a Almería, yo tuve un periodo de tú era ese silencio de ti y yo tuve un periodo de... porque claro, cada uno nos viene bien una cosa distinta, no a todo el mundo le tienen que venir las mismas herramientas. Por eso creo que el hacer hoy esto aquí es buenísimo porque tenemos cuatro puntos de vista de seres que hemos evolucionado y que cada uno habremos tenido nuestra experiencia y nuestros recursos. Para mí fue asediar a mi mente de aquello que quería meter en mi mente, de aquella información que yo sabía que a mí me iba a hacer bien. El silencio a mí me vino después, pero antes fue como... Yo era una mujer pegada a unos auriculares teniendo información, libros, audiolibros, vídeos, información de la que yo quería empaparme, ¿vale? Y entonces me tiré muchos años, bueno, mucho, un par de años, ¿no? Así, pasaba la aspiradora, cocinaba, cuando tenía, estaba trabajando, estaba trabajando, pero cuando estaba en casa era una mujer pegada a unos auriculares asediando a mi mente de esa información que yo quería mmm, Aceptar que yo quería integrar, que, que sabía que me iba a hacer bien para ese cambio. Y, y entonces, ya después empecé a practicar los ejercicios de programación neurolingüística en mí. Y fue como en un periodo muy corto de tiempo, pegar un salto, un cambio, pero un cambio eh, existencial, un cambio de creencias, un cambio de sentirlo en cada una de las células de mi piel. ¿no? el que ya no era el mismo ser que hacía unos meses antes y ahora después si quieres doy cuatro ejercicios que son básicos son de principiante pero que aunque sean de principiante cuando tú los aplicas, los aplicas y los aplicas en muy poco tiempo ves ese, ese cambio bueno, os he hablado de, de, de Wayne Dyer se ha hablado de la película del secreto Ahí entra también Luis Hay y después en el mundo espiritual entra Esther Hicks y Abraham, que son los seres de luz que ella canaliza. Y para mí era como, jo, es que todo es mucho más sencillo de lo que nos han hecho creer. Simplemente tengo que cambiar mi estado, el estado en el que me encuentro. Las técnicas de, de, de mirarte al espejo y de decirte lo que te quieres y lo que te amas, que al principio yo he visto a, a seres llorar, no permitirse, no poder mirarse a los ojos y decirse que se quieren. Eso es muy, es muy profundo cuando lo ves y llegan a llorar, porque no son capaces de mirarse y decir: Raquel, te quiero desde lo más profundo, tal y como eres. Eh, entonces quería seguir diciendo, sobre todo eso, que es mucho más sencillo de lo que nos han hecho creer. No hay que estar sufriendo. Yo he hecho afirmaciones eh, o decretos que ahora os lo voy a explicar porque se habla de las afirmaciones. Hay, hay gente que le da un, una nota negativa, pero es porque realmente no entienden cómo se tienen que hacer las afirmaciones. Pero bueno, yo si tengo que empezar por algún ejercicio, alguna técnica, aparte de asediar a tu mente, eh, hacerte esa pregunta de... ¿Habrá algo mejor para mí? ¿Podrá ser algo... ¿Puedo vivir de una manera más sencilla? Entonces, eh, cuando ya te has hecho esa pregunta o ya sabes que necesitas un cambio en tu vida o estás en una situación que se te repite, se te repite, te es incómoda y no puedes, no quieres seguir estando ahí. Entonces, hay un ejercicio que yo... Siempre lo recomiendo al principio que es tener claridad por contraste, porque tú le preguntas a un ser qué es lo que quiere y no tiene ni idea de lo que quiere, o sea, tiene tal confusión que realmente no sabe qué es lo que quiere en su vida, porque a lo mejor quiere tener más dinero, digo, venga, yo soy, imagínate que yo soy el mal el, el, ¿cómo es? Este de la lámpara, el... Aladín, el malo. No, lo que hay dentro de la lámpara, el, ma el... el... El genio, el, genio, el genio, genio, no me solía. Iba a decir mago, digo, no, no es el mago, el genio. Digo, imagínate que yo soy el genio de la lámpara. A mí me gusta siempre hacer las, las sesiones divertidas, ¿no? Para que a la gente se le vaya un poco esa, esa tensión, esa frustración, es complicado, es difícil. No, vamos a hacer las cosas con un poquito de imaginación y dándole un tono ahí de humor, porque... Si le pones humor, siempre la vida es más fácil, además estás generando unos bioquímicos fantásticos para, tu, para tus células. Entonces digo, imagínate que soy un genio de la lámpara. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres tener? Más dinero, más amor y más salud. Digo, perfecto, mira, te, ahora vas a seguir de aquí, te vas a encontrar cinco céntimos por la calle, ya tienes más dinero. ¿Qué quieres? Más amor, yo te doy ahora mismo un abrazo y un besito y ya tienes más amor, porque yo te estoy dando amor. ¿Y qué quieres? ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien ahora mismo? ¿No te duele nada? Entonces ya tienes más salud. ¿Es eso realmente lo que quieres? Y entonces ahí se dan cuenta que no, que eso no es lo que quieren. ¿Vale? Porque es tan abstracto que si no especificamos un poco con respecto a lo que queremos, el universo nos va a dar, efectivamente, lo que él cree que es, o lo que tú inconscientemente crees que es lo que necesitas, o que, me, o que te mereces. Entonces, hay que ser un poco específico cuando, cuando pedimos y entonces está el ejercicio de claridad por contraste. Es que si tú no sabes lo que quieres, vamos a poner en una lista lo que no quieres que te seguir teniendo en tu vida. Y haces tu lista. 3, 4, 5, 10, 20 cosas. Me da igual, tu lista. En un folio, al margen izquierdo, ponemos lo que no queremos tener en nuestra vida. Y en el margen derecho hacemos una línea y en el margen derecho ponemos... ¿La solución a eso? En positivo siempre. ¿vale? Entonces ahí ya tenemos una idea de dónde nos podemos enfocar. Porque si no, se nos dispersa toda la energía, si no, se nos queda ahí todo eh, en el aire. Entonces ese ejercicio es muy bueno para empezar a decidir qué es lo que sí quiero tener en mi vida. Y, y después, eh, otro que decíamos, el de las afirmaciones. Yo no sé si puedo compartir pantalla, porque... ¿Puedo compartir pantalla yo? Sí. sí. Pues venga, voy a compartir pantalla. A ver. Y... aquí. Mirad, este sería lo que, lo que os acabo de... de... ¿Lo veis? Sí, ¿no? Que pone ejercicio sí. para descubrir lo que deseas. Pues aquí, lo que no quiero y lo que sí quiero. Es tan sencillo como eso. Pongo en esta línea todas esas cosas que no me gustan, que no quiero que se repitan. Y aquí, lo que sí que va en relación a eso, la solución a eso que no quiero. ¿Vale? Entonces, ese sería el primer ejercicio. Bueno, este es de la línea de la vida, necesita acompañamiento, así que no lo voy a, no lo voy a explicar. El diálogo interno también es muy importante y este yo lo asocio a, ya lo he explicado algunas veces, a, a esas alarmas en el móvil. Qué sencillo es poner y utilizar la herramienta que todos tenemos hoy en día al lado y es ponernos nos varias alarmas en el móvil a lo largo del día repartidas. Yo recuerdo que tenía ocho alarmas en el móvil y me sonaban y me iban sonando y entonces cada vez que me sonaban yo me fijaba en qué estaba pensando en ese momento. Porque ahí está nuestro diálogo interno, ahí están esas marujas, o, o no sé vosotros cómo los llamaréis, esos compadres, ¿vale? Que te están comiendo la bola todo el día, te están comiendo la cabeza todo el día, todo el día, con frases que tienen, todas tienen una intención positiva detrás, pero que a lo mejor no te las están explicando de la mejor manera posible. Entonces, imagínate que... Eh, llegues siempre al trabajo y cuando sales de casa y voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, madre mía, y ahora el tráfico, y, y ahora este se me cuela aquí. Ese diálogo que tienes ahí es, es, un, es un diálogo limitante. Entonces, la intención positiva de atrás, de, de, por ejemplo, la intención positiva que tendría ese diálogo interno de voy a llegar tarde, o, oh, um, sí, porque es que yo tengo un, un ser cercano que siempre... Uf, son sus tiempos, yo ya digo, son los tiempos de fulanita, <risa> porque nunca puedes quedar con ella, siempre llega tarde a todo, ¿vale? Entonces, pero la intención positiva que podría tener eso de llego tarde, llego tarde es, pues, ten precaución. Te están alertando de que a lo mejor tienes que empezar un poquito antes a hacer las cosas. Que tienes que ir con calma y arreglar, imagínate que si tienes que salir temprano por la mañana, pues dejarte la ropa ya preparada el día de antes, o si se te tiene, tienes que llevar una botella de agua, haber llenado la botella de agua la noche de antes, son cambios que podemos ir haciendo. Y ese diálogo interno es muy importante, y cuando lo asociamos a las, a las alarmas, cuando suenan las alarmas es este, el reset, ¿vale?, y voy pasando así un poquito, un poquito rápido imaginar, ¿vale? Voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, que es el pensamiento limitante que yo he descubierto antes. Entonces, cuando yo me veo que estoy en el voy a llegar tarde, yo me daba aquí, porque como era lo que yo no quería ver, este no... Yo soy bastante puntual, pero a lo mejor tenía otros, no me acuerdo ahora mismo, pues a lo mejor estaba en un run run de una discusión que había tenido unas semanas antes. Entonces, cuando me veía en el run run de la discusión, me pegaba que decía reset, reset, reset, cancelar, cancelar, cancelar. Algo que te ayude a eliminar ese pensamiento que estás teniendo, ese pensamiento limitante. Y entonces pones el pensamiento empoderante, la intención positiva que hay detrás. ¿De acuerdo? Entonces nuestra mente, nuestro inconsciente que es muy sabio, dice, ostras, a mí me molesta que esta mujer me esté pegando aquí. además, aparte de que cambia rápido, es que tú estás poniendo el foco en aquello que sí quieres. Estás poniendo el foco en, oh, tranquila, si sí, vas con tiempo, se van a abrir todos los semáforos. Yo ya tengo el aparcamiento, yo para cuando voy en coche soy la, <ríe> la caña. a mi familia os dejo... Los dejo atónitos porque allá donde hay un aparcamiento que es complicado aparcar, digo, tranquilo, que yo tengo mi aparcamiento en la puerta. Y si no es en la puerta, es un metro más arriba, un metro más abajo. ¿eh? Pero yo, eso sí que lo tengo súper controlado. Ahora voy a tener que ponerle intenciones en, en otras cosas. Pero eso sí. Bueno, estáis, mmm, me estoy haciendo explicar que sé que voy un poco rápido porque yo me emociono con estos temas. Y, y quiero darle información para que aquellos seres que les, que les pueda interesar... Entonces, cuando te ves que estás con un diálogo o un pensamiento de carencia limitante o negativo, reset, reset, reset, rese, cancelas, cancelas, cancelas ese pensamiento y pones justamente esa intención positiva que hay detrás o eso que sí quiero alcanzar. Si quiero alcanzar tranquilidad, armonía, paz en mi vida, abundancia, en ese momento... Te, te pones ese pensamiento y ya no solamente es que pones el pensamiento, es que tienes que cambiar todo tu estado, que eso es lo importante, cambiar el estado en, en el que nos encontramos, de estar ahí abajo a estar ahí arriba. vale Y con el tiempo ese cambio se hace así, cuando haces un anclaje, esto ya para mí es un anclaje o, o este movimiento yo ya lo he anclado a Sentirme bien, sentirme con fuerza, que fluyan las palabras, segura, tranquila, ¿vale? Y, y después aquí quería hablar de, de las afirmaciones, porque las afirmaciones, recuerdo que las tocamos en uno de los temas anteriores y decíamos que, que las afirmaciones, que no le pongamos incongruencia, ¿te acuerdas, Roque?, que, que lo hablábamos que podíamos decir soy una persona exitosa pues si ahora mismo no soy una persona exitosa o oh, he puesto este este ejemplo vale y ahora mismo estoy en un proceso de crear una gran empresa en internet pues si no tengo ni siquiera a lo mejor una página web en un principio puede ocasionarme una incongruencia vale por eso mismo no se pone yo ahora mismo Raquel tengo una gran empresa en, en internet, sino vamos a utilizar el gerundio para que no haya esa incongruencia porque estoy en el proceso entonces sería por ejemplo yo soy Raquel y ahora mismo estoy en proceso de crear una gran empresa en internet, por ejemplo pero además las afirmaciones no solamente es que las digas, es que tienen varios formatos tienen cinco formatos en concreto, tenemos el formato de la escritura que es el que la gran mayoría conoce pero como cuando nos programan, no solamente nos programamos nosotros con nuestro diálogo interno, sino que te programa tu, tus padres o te programa el profesor de la escuela y además te programa la sociedad en general. Entonces, las afirmaciones, si uno quiere trabajar afirmaciones y puedo asegurar que funciona cuando las trabajas con conciencia, es que tienes que trabajarlas en tres personas, en el yo, en el tú... Y en el él o ella, en esas tres personalidades de las cuales nosotros recibimos la información. Y además, eh, bueno, voy ahora después. Escritas serían esas tres afirmaciones en tres personas. Con lo cual, de cada afirmación que queremos integrar en nuestra mente, estaríamos escribiendo nueve frases. Porque las repetiríamos tres veces. Entonces, este es un trabajo aquí. Esto requiere. Un trabajo de constancia. Sin embargo, cuando sabemos que somos algo más que este cuerpo físico, esto se puede hacer, se puede saltar. Pero bueno, yo lo tuve que hacer, yo pasé por ahí. Entonces, no, lo, no, lo, no, no reniego de ellas porque a mí me ayudaron a reprogramar mi mente. Entonces, yo escribía y tenía una, una libreta de, de afirmaciones, ¿vale? Y, y tienes que escribirlas con el yo soy Raquel. Tú, Raquel, ahora mismo estás en proceso de crear una gran empresa en Internet y Raquel o ella, Raquel, ahora mismo está en proceso de crear una gran empresa en Internet. Ese sería el primer modelo de hacer las afirmaciones. El segundo modelo se le llama guión y es que se expresan eh, con palabras, las, las no a, en, con palabras, o sea, de viva voz. ¿eh? Las nueve afirmaciones y esta vez se hacen en tres velocidades. Imaginaos que voy a hacer la primera frase y es normal, por ejemplo, yo soy Raquel y ahora mismo estoy creando una gran empresa en internet. La segunda velocidad sería rápido: sería Yo soy Raquel y ahora mismo estoy creando una gran empresa en internet. Y la tercera sería lento y sería: Yo soy Raquel, <ríe> y ya me da risa, y ahora mismo. Estoy creando una gran empresa en Internet. ¿Sabéis a quién me recuerda esta voz? ¿Habéis visto la película Nemo? Cuando habla con la ballena, pues eso mismo. ¿Pero qué hace este ejercicio? Igual que yo me estoy riendo ahora, o cuando lo hago rápido, justamente lo que le hace al inconsciente es que no se aburra. Porque muchas veces las afirmaciones no funcionan porque... El inconsciente se aburre de que tú le estás ahí haciendo, estás aquí escribiendo, estás diciendo unas cosas y ni las sientes ni las integras y además estás aburrido. Entonces él se aburre y de esta forma un día puedes hacer las escritas, otro día las dices en las tres velocidades, al día siguiente puedes utilizar el diálogo interno que es que un compañero, otro ser, te haga como de interlocutor. Imagínate que yo comparto contigo, José, ¿no? Entonces te digo, José, me tienes que ayudar que quiero meter en mi cabecita que tengo una gran empresa en Internet y le estoy poniendo ahí todo el juego en el asador. Entonces quedamos y tú me llamas y me dices las afirmaciones. Oye, Raquel, que sepas que tienes una gran empresa en Internet. ¿Vale? o Raquel, tú ahora mismo estás, estás en proceso de crear una gran empresa en internet y yo te digo, sí, es verdad, qué bien me está yendo, gracias, gracias, gracias. Entonces, es una forma de que vayas reprogramando tu mente hacia ese objetivo y que no se aburra tu inconsciente. Vale. Si no tienes a otro ser que te pueda ayudar, te da vergüenza porque dicen, esta chala que está haciendo, me está pidiendo aquí algo y a lo mejor no quieres hacerlo, pues una opción es de que te grabes, te grabas en el móvil como si alguien te estuviese llamando. Y entonces dejas un espacio para tú contestarle. Sí, es verdad, estoy generando una gran empresa en internet. Muchas gracias por recordármelo. ¿Vale? Y cuando contestes, tienes que contestar sintiéndolo. Tienes que hacer que cada una de las células de tu cuerpo realmente vibre ahí. Porque si no, no sirve para nada. Y tú dices, sí, es verdad, pero no sé, porque hoy no he hecho muy bien mi trabajo, que tenía que hacer? Entonces, te estás saboteando. No sé, bueno, y oye, que si queréis preguntar algo, que me podéis cortar, ¿eh? que si no ya sabéis que yo aquí Sí, tengo yo, yo, para... quiero, yo, yo quiero decir algo. Por Dime. Que justo estaba pensando y me vino esa idea, ¿no? Porque estaba con el tema de, de la lluvia, del tema que están haciendo con el control de, del clima, ¿no? Climático. Sí. Uh -huh. Y sería una buena opción, ¿no? Porque hay mucha gente que está saliendo y se queja, no, oh, no están haciendo de esto, que no llueve, que no se qué, que no sé cuánto. Y si realmente quieres que llueva, sería tan sencillo como aplicar estos, estos ejercicios. Exacto. O parecidos. Y si una Greg cantidad Braden... de gente, claro, y si una cantidad de gente lo hace, imagínate, a, a estos a esto satánicos que, que, que están haciendo esto le va a pasar algo o se le rompen los aviones o se quedan sin piloto o le falla lo que sea y al final llueve sí totalmente mira Greg Braden en uno de a mí me es otro de, conozco, ¿sí? de esos conozco maestros, la historia. ¿sí? ¿no? igual que yo dispensa él cuenta en uno de sus libros que cuando Vivía, bueno, estoy viviendo con, con unos indios, ¿no? Y entonces lo llevaron por ahí, por mitad del desierto. Eh, y dice: Ven, sabéis la historia, ¿no? Me voy a poner aquí, vamos a hacer que yo voy a hacer que, que me voy a conectar con la lluvia y simplemente ve que se sienta, bueno, lo, se, lleva, se va a un lugar, a un lugar y hay unas piedras, pues seguramente que es un lugar que tiene una energía especial, aunque hoy en día no es necesaria tener esa energía especial. Y porque ya está, la energía está en todos los lados, y entonces él simplemente se sienta y, y Grebbladen no ve que haga nada especial. Pero sin embargo, ese indio sí se estaba conectando porque estaba sintiendo la lluvia, estaba chapoteando, estaba sintiendo el olor de la tierra mojada, escuchaba los truenos, cómo caía la lluvia. Se trata de eso, de que cuando hagamos las afirmaciones o, si, o queramos cualquier cambio en nuestra vida, ese estado es el que tenemos que tener. Porque el estado es lo que te da todo, ¿vale? Lo que te da el que tú vivas desde el final. Tú tienes que estar impregnado de, toda, de todas esas emociones y sensaciones que vas a sentir cuando eso ya esté en tu vida, cuando eso ya se haya realizado. Pues con las afirmaciones para reprogramarte a ti y poder avanzar y tener una mente poderosísima, Sucede lo mismo. Esto no sirve de nada si te lo tomas ahí solamente. Tengo que escribir hoy y escribo ah, rápido y con mala letra. O si cuando estoy escribiendo estoy sintiendo en cada una de las células de mi piel, de mi cuerpo, que yo ya estoy en ese estado de lo que deseo, ¿vale? Entonces ese sería el tercer ejercicio, el externo, el que utilices a otro ser para que te ayude a que otros te digan eso que tú ya quieres tener. Que no sea solamente tú, sino que venga de fuera, que venga de otro. Pero bueno, si no lo tienes, pues te puedes grabar en el móvil, que también te va a ayudar. La cuarta sería ese diálogo interno. Igual que te estás machacando con tengo mucha prisa, ¿qué va a hacer hoy? O Mira estos que están aquí con los aviones, que nos, no paran de tirarnos cosas. Pero nos... Y todo ese diálogo interno que tiene la mayoría de los seres, pues utilizar ese diálogo interno en positivo, que es decirte, en, con tu pensamiento, jo, Eso que sí que deseas. Estoy en paz y en armonía, estoy en equilibrio, me siento plena, tengo una gran confianza de que hoy voy a tener un día maravilloso. Y si eso lo dices sintiéndolo de verdad, es que no hay nada que se te resista por muchos aviones que pasen por encima, ¿vale? O por mucho que puedas estar escuchando, tu aura va a estar mucho más protegida y tu mente va a ser mucho más poderosa y nosotros somos poderosos y el quinto ejercicio es decirlo eh, decírtelo al espejo mirándote a los ojos y en voz alta aquí sí tiene que ser en voz alta con seguridad no sirve con la boca pequeña y me da vergüenza mirarme al espejo no no lo voy a hacer bueno no lo puedes si no quieres hacerlo no lo hagas pero cuando uno hace estas y mira que son cosas sencillas sencillas sencillas básicas de programación, ¿vale? Pero cuando uno aplica y aplica y aplica, en un periodo de tiempo muy corto, tu mente ha cambiado y tú has cambiado y contigo cambia tu entorno. Y entonces empiezas a experimentar, pues todo lo que nosotros decimos, ¿no? Empiezas a subir tu frecuencia, empiezas a tener una vibración distinta y, y es que tu entorno... Cambia por completo, porque ya se acerca a ti, conociendo los principios universales, y si encima ya los has integrado, conoces esos principios universales, y entonces es cuando te das cuenta de que, ostras, es verdad que funciona, ostras, es verdad que son principios universales, es verdad que funciona sí o no. Y ya por último, mirar tengo aquí uno, porque este no lo tengo escrito en este, pero este es de este es de Joy dispensa yo dispensa de su libro, este eh, Sobrenatural, ¿vale? Muy bueno, yo lo recomiendo también. Yo dispensa, también ha sido otro de mis, de... porque como yo dispensa mmm, utiliza la tecnología y yo necesitaba de ese aporte tecnológico en un principio, ¿vale? Para, para, para creer, eh, pues bueno, me daba esa seguridad, ¿no? Ya después, ya sé que no. Pero, pero en ese proceso sí lo necesité. Entonces, es eh, como cuando quieres conseguir algo, justamente lo que hemos hablado, pones en un lado esas intenciones de, de esas condiciones que quieres tener. Imagínate que quieres cambiar de trabajo, ¿vale? O quieres conseguir un trabajo. Pues puedes salir a buscar trabajo, pero ¿qué diría nuestro amigo José Luis Parise? Que no vas a encontrarlo porque ya todos lo... vas a seguir a buscarlo. Vas a ir a buscarlo, pero vas a encontrar sitios que ya hayan cogido a alguien, que ya no necesiten porque estás saliendo a buscarlo. No a encontrarlo, no a tenerlo. Entonces, imagínate que quieres cambiar de trabajo o quieres tener más ganancias, mayores ganancias. Pues puedes poner... A ver, no sé si se ve. Sí, ahí. Se ve bien, ¿vale? Voy a dejar la imagen fija por si se puede hacer después algo. Muy bien. Pues bueno, aquí en el centro pondríamos la inicial de, yo he puesto aquí eh, dedicación y ganancias, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, a este lado pondríamos qué intenciones y qué condiciones tiene que tener esa generación de, de ganancias o ese puesto de trabajo, o bueno, puede ser. Yo en mi caso, para este ejemplo he puesto, pues que sea presencial y online. Que pueda trabajar con mis dones y con mi comunicación, porque a mí me encanta hablar, que ya os estáis dando cuenta. Que tenga una libertad de horario, que pueda compartir con otros, como estamos haciendo aquí. Que disfrute mucho con ello, que disfrute, que lo goce, que no sea ir a trabajar, sino que sea algo citrar, o como lo queramos llamar. Y después que esté muy bien remunerado, ¿sabes? Y que pueda disfrutar de ofrecer mis dones y mis talentos a todo aquel que pueda servirle. Esas ha sido unas condiciones que, que yo pongo, ¿no? Y después, en el otro sitio, nos habla de qué emociones elevadas vamos a sentir cuando hayamos conseguido ese, cuando ya estemos ahí. Y entonces, pues yo he puesto aquí, por ejemplo, pues sentirme agradecida, satisfecha, feliz, contenta, expectante y sobre todo bendecida, porque estaré realmente plena. Pues cuando hagas este ejercicio, no se trata solo de escribir y de hacer este ejercicio, sino de que cuando tú estés ahí, yo utilizo también el método Silva, si a alguien le interesa para entrar en alfa, para bajar el nivel de, de estrés o de calma, y entonces cuando ya estás ahí en ese nivel de calma, tranquilidad, de conexión, simplemente... Siente esas emociones y tienes que estar ya en ese estado. es Limítate a recordar tu futuro. Es que he puesto las palabras porque son, de verdad, eh, no, no tiene por qué cambiarse. Limítate a recordar tu futuro desde el nuevo estado del ser. Simplemente eso. Limítate a recordar tu futuro desde el nuevo estado del ser. Porque cuando recuerdas es porque algo ya ha pasado. Y dejas que tus células ¡guau! se impregnen de todo ese sentimiento. Y bueno, pues a mí todas estas cositas me han ayudado a ser el ser que soy ahora mismo. Bueno, después vino Cábala, pero Cábala yo lo utilizo para otras cosas. Pero el cambio trascendental, Cábala me ha dado claridad para ahora el camino ir cogiéndolo. Pero okay. mi reprogramación lo hice básicamente con estas cosas sencillas no acaba no, no, no, está, está muy bien no... muy agradecidos porque la verdad es que ha sido un, un curso muy cortito pero muy intenso de programación neurolingüística ¿no? Y, y por esto paga por esto hay que pagar en casi todos los sitios entonces muy agradecidos de, de lo que acabas de comunicarnos y de expresar porque es súper interesante las técnicas y los ejercicios que has dado, ¿no? Aquí en, en este momento, bueno, pues le puedan venir bien, ¿no? Según su proceso. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, eh, Dan, ¿quieres aportar algo a todo esto? Espectacular. Muchísimas gracias. Estamos, estamos servidos. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver. Es que lo siento, me he puesto a cascar. Y, y bueno, es que, que a mí me emociona hablar de, de estos temas, es verdad que, que como lo he integrado ya y es la importancia de cualquier ejercicio que hagas, intégralo, porque no te sirve de nada el estar leyéndote 700 libros, el estar asistiendo a un montón de seminarios y de cursos que también lo he hecho, eh, hasta que no aplicas algo y lo llevas a tu ser y lo llevas adentro, Cualquier información se queda en eso, en mera información, pero no llegas a saber nada, a quererte ahora, como estás ahora mismo. Es simplemente, ¿podría hacerlo? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a hacer el cambio? ¿Me permito amarme? ¿Me permito que alguien me dé una, un agradecimiento por algo que he hecho? Es tan sencillo como empezar por un primer paso. Claro, empezar a poner la atención eh, que requiere el cambio. A un nivel interno y empezar también desde ese nivel de conciencia, desde ese nuevo nivel de conciencia, cada uno en su proceso, despacito, poquito a poco, no, no, no hay nada no es nada complicado. Eh, cada uno lleva su ritmo claro y también cada bagaje y desde cuándo nos llega la información, creo que también es importante porque eh, hay veces que la información te llega pero tú no estás preparado y entonces pasa por tu lado y... Y, y, es que no estás a ese nivel y después te das cuenta, yo creo que a vosotros os lo he comentado, lo que me pasó con Wayne Dyer, que a mí me llegó, Wayne Dyer, el doctor Wayne Dyer me llegó en el año 2007, 2008, cuando yo estaba aprendiendo de aceites esenciales y sin embargo no lo integré hasta el 2015, 2016, estamos hablando de ocho años más tarde. La información estaba, la información ya estaba pululando a mi alrededor. Sin embargo, yo no estaba energéticamente a ese nivel. Estaba a otros niveles. Y está bien, porque cada uno tiene su proceso. Claro, y sobre todo también eso, entender la importancia de ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Desde el primer momento en el que sentimos ya que es importante pues, eso, dejar de mentir, porque ese, ese es un paso importantísimo, ¿no? Cuando reconocemos que nos mentimos nosotros mismos. Mientras que no reconozcamos eso, es muy complicado, ¿no? Efectuar ningún cambio, ¿no? Porque siempre vamos a volver a los mismos mecanismos y va a ser como algo recurrente continuamente, ¿no? Cíclico. Entonces, en eh, el momento que, que somos conscientes de que debemos y queremos no mentirnos más y, y dejar de mentir, todo empieza ya eh, a activarse, ¿no? ese proceso de cambio, de reprogramación, empieza a activarse. Porque vamos eliminando una parte de nosotros que es tóxica totalmente y que nos está bloqueando en nuestra evolución. Y por otro lado, se empieza a rellenar de, de algo totalmente ya mucho más limpio, es decir, más eh, bueno, beneficioso y, por supuesto, sanador también, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, le empezamos a dar prioridades a otros aspectos de nuestra vida que a lo mejor antes claro. no estaban más abajo en nuestra lista de prioridades. Y, y creo que sí, que cuando uno va creciendo a nivel, a nivel energético y a nivel vibracional y a nivel de ser de alma, ¿no? cuando llevas aprendiendo esas tareas y las vas recorriendo las tareas que tu alma quiere experimentar en esta experiencia, eh, se nota mucho que, que ya las necesidades cambian por completo. A lo mejor en un principio, eh, porque la sociedad así nos lleva ¿no? a, a ese vorágine de consumismo y de tener y de que... Yo soy lo que hago, o yo soy lo que tengo, o yo soy a lo que me dedico, y de qué familia vengo, y de qué ropa llevo, o de qué móvil o qué coche conduzco. vale Porque a eso es a lo que visualmente esta sociedad le da valor. Y cuando ya empiezas a darte cuenta que no eres lo que tienes, no eres lo que haces, no eres la disponibilidad económica o de bienes materiales que tienes, sino que es sino que eres mucho más que todo eso, entonces es cuando eso, care... no es que carezca de valor, sino que está en un valor muchísimo más bajo. Mm. ¿Vale? Y tu vida se vuelve más sencilla. A mí me, me gusta utilizar la palabra sencilla y no palabra fácil, porque la palabra fácil tiene la connotación de que no tengo que hacer nada. De que esto es fácil, me siento y me lo dan. O toco un bot un, un, una tecla de un botoncito y me traen la comida a casa. Eso es fácil, ¿vale? Pero sin hacer sin embargo, hacer un cambio de, de conocimiento interno, hacer un crecimiento personal, hacer un cambio trascendental en tu vida, con tu ser, eso es sencillo. Porque hacer todo lo que hemos estado explicando, de leerte un libro, de asediar a tu mente, de escribir algunas frases poderosas para ti de aplicar esas frases poderosas, de saber que si estás teniendo un pensamiento que no te ayuda, darte unos golpecitos y digo, cancelo este pensamiento, no quiero que siga estando conmigo y, y pongo aquel pensamiento que sí que deseo, eso es sencillo. No necesitas ser ingeniero aeronáutico, ni necesitas tener la mejor computadora del mundo, ni necesitas tener una cantidad de dinero impresionante, eso simplemente necesitas tener voluntad. Y ser responsable, que vuelve a aparecer la palabra responsable que me gusta. <risa> claro, ¿Vale? y, y, y no es fácil, porque no es fácil, sin embargo es sencillo de hacer. Solo necesitas hacerlo. Y ser cada vez más conscientes de cómo estamos programados eh, lingüísticamente a un nivel de, de palabra. no eh, Cómo los medios de comunicación realmente pero bueno ya no los medios de comunicación incluso claro. antes eh, ya se empezaba a programar no a, a todos todo los, la vamos, familia a... la educación la religión todo todo el ambiente está claro todo. hay una programación ahí muy fuerte a nivel mental entonces cuanto antes empecemos a ser conscientes de eso antes empezamos también a ver eh, todo el engaño la manipulación que hay en cuanto a esto no y por supuesto bueno eh, ya que he nombrado los medios de comunicación, no los voy a dejar fuera porque realmente están teniendo ahora mismo un papel principal. Llevan sí, unos que años está... que son actores principales, sí. Total, ¿no? En todo lo que se está gestando, eh, por supuesto. Es decir, son ahora mismo los... gente, ¿no? va ¿no? Mira, mira, mira, mira, mira, Dan Es un soberano, es un soberano que saluda como los soberanos. Total, total. Sí, total. Nos vemos a la siguiente, chicos. Bueno, chicos, venga. Buenas noches. Un beso que descansáis. Un gracias. Venga, un besito. Un descanso.